En el tema del racismo, apenas cuando nos damos cuenta de que somos personas eh, que nos creemos blancas, o sea, que nos construimos como blancas, podemos empezar a darnos cuenta de los privilegios que acumulamos y por lo tanto empezar a, a deconstruir. Mi nombre es Taki, hijo del pueblo Ashanti, lo que hoy que conocéis por Ghana. Llegué a jefe guerrero de mi pueblo, esclavicé a mis rivales, luego... Ay Luego luego supe lo que fuese de esclavizado hasta que derramé la última gota de mi sangre por la libertad. En la lucha con el pueblo Fanti fui capturado y vendido a los traficantes. Sobreviví a la travesía hacia el infierno y desembarcaron mis huesos en Jamaica. Trabajé. Me hicieron trabajar en las plantaciones. Los perros recibían mejor trato que yo y los míos. Hasta que un domingo de Pascua, junto a la reina Nani y otros compañeros nos levantamos contra la esclavitud. Éramos OPA, hijos de la religión Nakan, inmortales siempre que lucháramos por la libertad. Y así lo, lo hicimos, y logramos matar a decenas de dueños de plantaciones, y fuimos libres y fuertes durante meses. Cuando me mataron, me colgaron, colgaron mi cabeza sobre un poste en Spanish Town. Mis hermanos recuperaron mi cabeza, y así yo sigo vivo en la memoria de los míos. contamos que sois inferiores. Necesitábamos convenceros y convencernos de vuestra animalización para utilizaros, para hacer crecer el beneficio a costa de vuestros huesos. Os raptamos para daros un buen uso. Hasta entonces solo erais servidumbre suntuosa de reyezuelos negros o de señoritos lisboetas o sevillanos con aspiraciones. Un lujo mal aprovechado, claramente. Solo en una cosa parecíais mejores, en vuestra fortaleza física. Pero... Tampoco. Negros, monos, gronches, negrada, cabezas, zambos, cabrones. Os moríais como ratas en las bodegas de nuestros barcos o como rebeldes saltando por la borda o dejando de comer. Os moríais en las plantaciones donde no os podíamos utilizar más de seis o siete años. Os moríais. Os matábamos. Teníamos que seguir traficando con vuestro cuerpo porque no aguantabais y no os reproducíais. Ay, negras, putas serviles que solo nos dabais vuestro jugo cuando os forzábamos. Esperabais un trato mejor, algún privilegio. Nuestras mujeres blancas os explicaron con el puño cerrado que eso nunca ocurriría. Vosotras os empeñabais en vivir, en resistir, en ser sabiendo que para nosotros no erais. Yo, Luis XIV, siendo el mes de noviembre de 1685, sanciono el Código Negro. Artículo 44. Declaramos a los esclavos seres muebles, y como tales forman parte de los bienes y, por supuesto, pueden repartirse entre los coherederos sin presiput ni derecho de primogenitura. 19 de enero de 1790. Oficio de los hacendados de fabricar azúcar en La Habana a su majestad Carlos IV, rey de España. Deducimos melancólicas consecuencias contra nuestros intereses. Vemos ya arruinadas nuestras haciendas, miserables nuestras familias con imponderables atrasos eh, al erario de vuestra majestad. Destrucción de las rentas decimales, aniquilado el comercio de este pueblo, abandonados nuestros campos, asolada la agricultura, llena de calamidades la isla y nuestros esclavos sublevados, sin que se nos esconda el funesto espectáculo de sangre que será preciso derramar para contenerlos. Los abolicionistas, los antinomistas, los meapilas que os venden el país de Jauja hablan de Dios y del hombre cuando nosotros hablamos de beneficio y de riqueza. No hay traducción entre los idiomas. Acabaremos con el esclavismo cuando no sea rentable. De hecho, solo acabamos con el esclavismo cuando ya no era rentable. Aunque en realidad no lo acabamos, se acabó él solo a punta de rebeliones de negros y de incrementos en el coste de producción. Descubrimos una forma de esclavitud mejor que nos funciona incluso hoy, en el siglo XXI, se llama contrato laboral. Lo conocéis, ¿verdad? Y eso es lo que hicimos firmar a miles, a millones de asiáticos que eran nuestros, para hacerles creer que eran alguien. Solo fueron un vosotros con una mísera paga habitando los mismos miserables barracones, siendo la grasa que lubricaba el sistema de plantaciones primero y nuestra ensalzada revolución industrial después. Más tarde hicimos lo mismo con los nuestros, cercamos sus tierras comunes, los metimos en fábricas y tras ablandarnos en los interminables y miserables jornadas de trabajo, los hicimos los mejores reproductores de nuestro virus desarrollista.